Soy yo, Mickey Mouse Oigan, ¿Quieren entrar a mi casa? No, entonces ¡Váyanse a la verga! ¡Joda! Oh, no, ¿verdad? ¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video y se es el especial de 100 suscriptores! Así como la ven. Y si me escuchan así medio... pues como diferente es que estos audífonos me los acabo de comprar. Se, se ven que son los mismos, pero no. Miren. Completamente nuevecitos. Así que si es por algo que suena diferente, ya saben. O sea, también mi cámara no es... Ya más 4K, super, no sé, no sé cómo se diga Pero pues, hay, eh, menos esto me sirve Así que pues, espero que les guste ja, Adiós, Álvaro. Suscríbanse, dejen su like Y nos vemos hasta la próxima Está horrible Bienvenidos a otro nuevo video, el día de hoy vamos a jugar Struzit Beta otra vez Y ahora somos nivel 46, en el anterior no me acuerdo qué nivel era Pero este es un especial de 100 suscriptores y el día de hoy no va a ser fácil Vamos a jugar el Battle Royale Como escucharon, vamos a jugar un Battle Royale La primera vez, mi primera vez que jugamos un Battle Royale Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Y el día de hoy vamos a jugar este asombroso juego, no sé cómo se juegue Siento que alguien está cerca. Corre, corre, corre. Agarra esto, agarra esto, agarra esto. Siento que. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dónde están? ¡Corto! Mi primera victoria. La bueno, verdad, mi primera baja. Mi primera partida. Y ya estoy bajando a alguien. Qué interesante, ¿no? No es cosa también. Ya estuve aquí. Ah mira un escudo, un escudo, un escudo. Chihuahua, si esto cómo está. Esta es épica. Y esta ver, vamos a ver. ¿Cómo se pone así estas cosas? Vamos a ponernos un escudo aquí. ¡Un escudo grandote! Ah no es. Oye sí, es. Oye sí, eh. Es un escudo grandote, eh. Bueno, sigamos aquí con nuestra hermosa partidilla. De que o sea, estamos en la zona, eso está bien. O sea, ya vieron esta parte blanquizca así bien y chidoris. Estamos en zona, eso está bien Vamos a agarrar esta cosa Vaya bestia! Tiene aquí un, un rifle así bien chidoris Pero esta cosa no la quiero Esta cosa no la quiero ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡No! ¡No! Vaya bestia! Esta es una fortaleza sagrada o sea, aquí a correr Es que, o sea, no puedo correr, ese es el problema O sea, nada más puedo caminar ¿Qué es esto? ¿Es un sorbete? ¿Este es un sorbete o qué es? Jack. Ah, es un, es un Qué bueno que encontré este bidón de plasma Para ponerme bien plasmido no. Hostia pues sí me ayudó, eh. A ver, vamos a, ¿eh? vamos a quitar esta arma. Vamos a cambiar de esta con esta. Esta con esta. esta con esta. esta, con esta así. así lo dejamos. A ver, vamos a agarrar esto. Y manches, ya viene de la zona. Manches. Yumanji. Corran, corran. Que ahí nos vienen. Mira pues. Mi primera partida, ¿no? ¿Verdad? Manches, hago un montón de ruido con esto. Escucho cercas, escucho cercas a uno, escucho cercas a uno. Manche, ya mejor me voy a la bestia, a la bestia, a la bestia. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. voy, me voy. o sea, me voy, me voy. ¿Sabes que me voy? ¿Sabes que me voy? Me voy. Me voy. Con permiso, y nos vemos. Yo me voy. Voy a poner como por acá. Ya había uno, ya había uno. No, espérate. No, espérate, qué cosa, qué cosa. ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? Acércate, acércate, acércate. Ahí estás, ahí estás. ¿Qué cosa? Es que no, ya no entendí muy bien, pues. A ver, escucha alguien cerca, escucho a alguien muy cerca. Escucho a alguien muy cerca, escucho alguien muy cerca. Manches, casi todos están muriendo aquí ¿sí? ¡Oh! muerto me están, me están, me están, me están, no están, me están, quedar... no, me están, me están, me están, me están, me están, me están, están, me me están, Ay, me estoy poniendo nervioso. Mi primera partida. Mi primera partida. Y estoy muy nervioso. ¿Sabes qué vamos a cortar yo? ¿no? mientes, o sea, ya quedan tres personas, quedan tres personas. Quedan tres personas, quedan tres personas. Quedan tres personas, quedan tres personas, quedan tres personas. No las veo, no las veo, no las veo. No las veo, no las veo, no las veo. Sí. Guaguas. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Hostia. hostia. Hostia, hostia. Oh, he ganado, he ganado, he ganado. Victoria, Victoria, Victoria número uno. Un off le gana una, un, un le gana un pro. ¿Cómo ya ves? Victoria. Victoria número uno. Ese soy yo. ¡Victoria! Espero que les haya gustado Dejen su like, nos vemos hasta la próxima Y... ¡Adiós!